Pues soy Marcos García, eh, director de Medialab Prado, que es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid y soy director desde el año 2014, pero antes ya estuve trabajando pues, desde finales de 2003 en, en distintas mmm, funciones. Bueno, yo creo que la, estaba inspirado claramente en, en el Media Lab del MIT, ¿no? Y, y bueno, también era una época en el que la que el, el término Media Lab se usaba muchísimo, ¿no? En, en muchos otros lugares, eh, eh, prácticamente, pues no sé, la, el aula con ordenadores y conexión a Internet de, la, de, la, de las universidades, ¿no? Eh, se denominaba de esa manera, ¿no? Casi era un genérico, ¿no? Bueno, este es un proyecto que tiene su origen en el año 2000, cuando Juan Carrete, eh, que venía de dirigir la Calcografía Nacional, es nombrado director de Conde Duque, y, y ya en Calcografía, él había pensado la relación entre arte y tecnología, eh, eh, estampa digital, había un, creado un aula en, en espacio de trabajo ahí en Calcografía y, y vino con, con esa idea de cómo introducir eh, también las tecnologías digitales eh, dentro del de, pues, ámbito de un centro cultural como Conde Duque. ¿no? Y ahí inició pues, un proceso de trabajo para, para iniciar un proyecto y finalmente, en 2002, eh, con Karin Olesleger y Luis Rico, eh, iniciaron eh, lo que entonces se llamó Media Lab Madrid a partir de una exposición que se llamaba Dinámicas Fluidas, bueno, un festival que, que se denominaba cibervisión. Eh, bueno, y ahí lo que pretendían era conectar eh, pues conceptos que venían de, de la ciencia pero que también inci tenían incidencia en, en las ciencias sociales o en la cultura, ¿no? como la idea misma de dinámicas fluidas. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí eh, crearon, se creó Lab Madrid con una serie de, de líneas de trabajo enfocadas eh, a, a lo expositivo, a la formación, también algo a la investigación y a la, y a la producción, ¿no? con algunas convocatorias eh, eh, para artistas en residencia y proyectos en residencia. me parece muy importante esa pregunta de qué pinta un laboratorio ciudadano eh, dentro de un, de un, eh, de un ayuntamiento, ¿no? eh, Bueno, yo creo que o sea, la, las, las políticas públicas y las instituciones públicas que hemos heredado sobre todo eh, están planteadas como, como transmisoras ¿no? de servicios. entienden Creo, sobre todo, que los ciudadanos eh, tiene una serie de carencias que hay que cubrir. ¿no? Pero en muy pocos casos, por diseño, contemplan que los propios ciudadanos pueden, pueden organizarse, pueden des desarrollar sus propias también, capacidades para, para construir sus soluciones. ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, yo creo que los laboratorios ciudadanos lo que vienen a, yo creo, a revitalizar eh, lo público a través de la idea de lo común, ¿no? del, del procomún, que es que las, la gente siempre ha sido capaz de, eh, de organizarse en torno a un recurso, cuidarlo y, y diseñar reglas para, para poder mantener, hacer sostenible ese recurso y la propia comunidad. ¿no? Estas son formas tradicionales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y que es verdad que se han ido perdiendo, sobre todo en, en los contextos urbanos. ¿no? Eh, donde las condiciones de comunidad son muy diferentes. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahora se da la oportunidad, un poco con la ayuda eh, de las redes digitales, de, también de activar otras formas de, de cooperación, incluso también en, en contextos, yo que sé, de ciudades masificadas. ¿no? Eh, entonces, bueno, la, la red, Internet es un laboratorio donde se están dando muchas formas de cooperación que antes no se eran imposibles y que ahora son posibles, eh, y también diría que en general las políticas públicas de los últimos años, sobre todo diría yo, de los últimos no sé, 30 años, ah, se han establecido sobre todo en relación con lo, lo público y lo privado, ¿no? eh, en, esa, en esa tensión, dejando de lado eh, ese tercer ámbito que tiene que ver más no sé, con lo público autoorganizado y que es capaz de generar un tipo de de riqueza, de riqueza social, que no se puede dar ni en, ni en el Estado, ni en lo público estatal a solas, y, y menos creo en el mercado. Entonces, eh, yo creo que o sea, ahora tenemos una oportunidad eh, en, enorme ¿no? de, de explorar otras formas, otros modelos de institución en los que las personas se sientan una parte mucho más activa. ¿no? Bueno, un laboratorio ciudadano sería un lugar eh, donde podemos juntarnos para hacer proyectos, hacer experimentos, ¿no? eh, donde el error es posible, donde no, hay, no es necesario que salga bien ¿no? el experimento y que eso ya es una forma de aprendizaje, y, y donde eh, hacer esos experimentos con otras personas. Entonces, a la vez que hacemos un proyecto, un prototipo, pues estamos experimentando una nueva comunidad de práctica, de aprendizaje o de conocimiento, como queramos llamarlo. ¿No? y eso pensamos que en sí mismo eh, tiene un valor muy grande ¿no? porque no hay sitios públicos donde podamos hacer esto, donde podamos juntarnos con gente que no conocemos para hacer proyectos juntos. ¿no? En, 2000, en 2006, ¿no? en, más o menos en septiembre de 2006, eh, se produjo la salida de los directores Carino Lesleve y, y Luis Rico, no, no se sabía qué iba a pasar con Media Lab, Fue también coincidió con el nacimiento de, de Intermediae, parecía que Media Lab se iba a integrar, en Intermediae iba a ir a Matadero, no se sabía muy bien cuál era la, el, el futuro del proyecto. Y bueno, pues propusimos, eh, eh, a partir de esa experiencia de taller, eh, intentar aplicar el modelo este de taller, de que simplemente es eh, conectar a personas que tienen ideas con, con colaboradores que quieran llevarlas a cabo, que, fuera, que eso fuera todo Media Lab. ¿no? Renunciar un poco a la parte expositiva de traer proyectos de fuera y, y centrar Media Lab como un espacio de, de experimentación y de producción colaborativa. ¿no? Que eso es luego, años después dijimos, es, eso es a lo que nos gustaría denominar Laboratorio Ciudadano, ¿no? como un lugar donde eh, eso, la gente se pueda juntar para hacer proyectos. Y cuando decimos la gente, es cualquiera, ¿no? que cualquiera pueda participar independientemente de, de su nivel de especialización, independientemente de su campo de trabajo, eh, que pueda desarrollar sus capacidades en proyectos que decimos que mejoran la vida en común, porque en general se, se documentan bien, se comparten con licencias libres, entonces son replicables, entonces eso es lo que permite también ¿no? la red hacer que experiencias puntuales, locales, luego puedan tener una incidencia en otros contextos. Bueno, y también hay que recordar que eh, que esto surge en la pieza, en, en en la legislatura en la que es eh, Álvarez del Manzano el, el, el alcalde, eh, luego está Alberto Ruiz Gallardón, Ana Otella y ahora Manuela Carmena. Eh, o sea, es fruto, yo creo, de, como de, un, de un proceso eh, muy largo, ¿no? que yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta, eh, que el diseño, la implantación de un modelo institucional lleva muchísimo tiempo eh, y la sensación que tenemos es como de estar prototipando algo, ¿no? eh, y ahora usamos esta denominación de laboratorio ciudadano, pero eh, es algo que nadie maneja. ¿no? y no tenemos otra, ¿no? Pero, pero, bueno, porque no es un centro social, hay, hay gente que ve como rasgos de los centros sociales, de los centros sociales autoorganizados eh, obviamente no lo es porque es un, una institución pública, eh, tenemos un diálogo grande con, con, con, con, con las bibliotecas, que también están pensando como espacios no solo de, de lectura, sino también de producción de conocimiento, eh, con, bueno, con, muchas otras, con muchas otras instituciones. Yo creo que la denominación eh, laboratorio ciudadano no es mala, pero vamos que todavía no está, no está sentada. ¿no? Ahí hay una oportunidad para, para buscar otras formas de ensamblar esos niveles de, de especialización, de experiencia, ámbitos de conocimiento y, y, lo, y, y creo que la oportunidad no está solo por el hecho de que haya herramientas, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos una convocatoria sobre un tema, por ejemplo, magia y tecnología o la ciudad como base de datos o inteligencia colectiva para la democracia, que lo que buscamos son personas de campos muy distintos y que anteriormente, y de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, ¿no? anteriormente era muy difícil eh, llegar, o sea, hacer una convocatoria de ese tipo tan... Eh, transversal, ¿no?, tan interdisciplinar, ¿no?, tan abierta. Eh, los canales de comunicación que había eran, sobre todo, por ámbitos y campos muy concretos, ¿no?, o sea que, yo que sé, había un congreso, no sé, de ingenieros de caminos, expertos y no sé qué, y entonces había, el, el si querías hacer algo internacional, el sistema era, yo creo, a través del, de las universidades, sobre todo los, de los colegios profesionales, ¿no? Entonces, eh, ahora, y fijaos que es, un, es una, una de las... Digamos, no es de lo más avanzado que pueda ofrecer ahora las, las nuevas tecnologías, simplemente la posibilidad de, de, de, de tener un alcance mucho mayor ¿no? y conseguir esa, esa diversidad. Entonces ese es uno de los, de los aspectos, pero también yo creo que también como, de, como fuente de inspiración y de metáforas. ¿no? Eh, de pues, yo qué sé, que de repente hablamos de wiki constitución o de o de ciudad 2.0 urbanismo p2p o sea todas esas, esas de repente nos pone en otro modo ¿no? de, de pensamos que es posible otra manera de hacer las cosas que antes a lo mejor no era posible por cuestiones eh, técnicas pero casi yo veo más el potencial en la, en la dimensión cultural ¿no? de que de repente hay una serie de prácticas y de valores que se, que se quieren poner en en juego de una manera mucho más activa. Yo creo que cualquier, cualquiera eh, podría estar de acuerdo en que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la distancia entre las personas y las instituciones. ¿no? Y yo creo que en gran medida se da porque eh, porque se construye en esa distancia ya por diseño, ¿no? en el sentido de, eh, por ejemplo, en políticas culturales se dice eh, hay que acercar la cultura a los ciudadanos, ¿no? nuestra misión es acercar la cultura a los ciudadanos. Y el que enuncia eso, que normalmente es pues el, no sé, el responsable político, el gestor cultural, está ya en esa enunciación construyendo una distancia en nombre de la cual eh, se atribuye ¿no? una función, ¿no? Un, un reto que hay que, que, hay que salvar, pero eh, si partimos de, de otra idea, de que la, la cultura sobre todo es un asunto colectivo que, en el que digamos, de, de, todos participamos de una u otra manera, entonces ya el, digamos, el esquema o el modelo institucional cambia. Y ahí, claro, cuando eh, eh, a veces ¿no? se habla de procesos de inteligencia colectiva o que la cultura es un asunto colectivo, eso no implica que, digamos, que todas las aportaciones sean iguales. ¿no? Entonces también podemos valorar digamos, bienes culturales que, son, que es necesario conservar, y eso no quiere decir que, que no haya cosas que valgan, que todo valga exactamente igual, ¿no? pero eh, simplemente a, añade, yo creo, pues, mucha más complejidad. ¿no? Y pensar también que eh, digamos, eh, los, esos bienes culturales que que podamos considerar no sé, obras maestras o algo así, se producen en contextos, ¿no? en contextos que, que a veces yo creo no les hemos prestado la suficiente atención, ¿no? que es lo que hace que alguien, que un escritor o que un cineasta o alguien pueda llevar a cabo su proyecto. Entonces, las políticas culturales, y bueno, no solo las culturales en general, ¿no? han, han, han tratado de identificar eh, dónde está el talento como en personas individuales y no pensar más bien en, como en no sé, cuencas de cooperación o ecosistemas, ¿no? Y, y yo creo que es, entiendo que eso se haya hecho así porque bueno, es una manera de simplificar las cosas, ¿no? Y, pero, pero ahora tenemos la oportunidad de, de abordar los problemas con un nivel de complejidad mucho mayor que es intentar entender, digamos, todo lo que hay alrededor, ¿no? Las personas que también participan de lo público organizado usan un montón de recursos públicos y de instituciones públicas. No, eh, no sé, el transporte, la sanidad, la limpieza de las calles. O sea, todos somos usuarios de lo público, ¿no? eh, más o menos activo. Es verdad que siempre en el ámbito de la cultura se juegan otras, otras cuestiones ¿no? y, y hay personas que sienten que prefieren estar al margen porque no quieren le legitimar participando en un proyecto cultural, una institución cultural eh, de una institución pública, entienden eh, que contribuyen a, a reforzar determinadas políticas. Yo creo que eso es comprensible a otras personas que consideran que, que también lo público pues, tiene muchas dimensiones y muchas tensiones internas y que también una manera de cambiarlo es precisamente aprovechando espacios que están intentando eh, eso, poner en marcha otros modelos, hacerlo de otra manera. Yo creo que sí, eh, claro, yo puedo hablar por mí y por lo que interpreto de, de mis compañeros, ¿no? pero o sea, yo creo que, eh, vamos, yo lo que siento es que las personas que trabajamos en MediaLab eh, nos implicamos de una manera y sentimos que estamos construyendo algo que es, que es positivo ¿no? para, para la ciudad, ¿no? que, que es beneficioso, y entonces eso hace que... Bueno, pues yo creo que sentimos mucha satisfacción. También algunas contradicciones, ¿no? porque muchas veces la dedicación es excesiva, ¿no? Y entonces eh, todo depende del, del, de la óptica con la que se mire, ¿no? Porque entonces dices, bueno, estoy, no tengo tiempo para nada más que para el trabajo, ¿no? Y eso, pues eso también genera tensiones, ¿no? De cómo conciliar con otras facetas de la vida, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo. Eh, también Medialab se inserta dentro de una estructura municipal eh, mucho más grande, que es una empresa municipal que es Madrid Destino, eh, Cultura, Turismo y Negocios, ¿no? el subtítulo, que es una sociedad anónima o municipal, una empresa municipal que gestiona pues, todos los centros culturales, pero también los espacios de congresos, de alquiler, etcétera, y también el turismo. ¿no? En realidad, la, la estructura es totalmente jerárquica y un organigrama está, digamos, es como cualquier otra organización. Eh, digamos, cualquier otra organización jerárquica, no es horizontal. Eh, es verdad que hay personas, incluso gente que, que empieza a trabajar en Media Lab, que interpreta como promovemos eh, como eh, espacio cultural procesos de autoorganización que también en el equipo nos organizamos de esa manera. Y no es así, no puede ser así porque hay, hay un, o sea, el, el, el organigrama viene dado, no somos un colectivo que hayamos eh, eh, tomado la decisión conjuntamente de poner en marcha este proyecto, sino que simplemente estamos eh, contratados. Entonces, en ese sentido, claro, eh, antes me, me preguntabas ¿no? cómo... cómo ¿Cómo esto encaja dentro de la administración pública? Entonces, eh, usando así metáforas de, de Internet, Media Lab Prado no es como Wikipedia, ¿no? Que es un procomún en sí mismo, ¿no? Que hay una comunidad que se organiza y, y bueno, todo un sistema para, para tomar decisiones. Está la fundación Wikimedia, en fin, ahí hay un, o como proyectos de software libre, quizá ahí es más claro, ¿no? Eh, funcionaría más como, como una plataforma 2.0 pero pública, ¿no? o sea, como si fuera YouTube, ¿no? que ahora es de Google o bueno, cualquier empresa Entonces, eh, eh, que facilita procesos de autoorganización, cualquiera puede subir ahí su vídeo o lo que sea, pero luego como organización pues, tiene una estructura más o menos tradicional. Es cierto que intentamos, intentamos eh, crear espacios donde pensar conjuntamente el proyecto, eh, que los, digamos, los responsables de las distintas líneas tengan... Eh, cierta autonomía eh, para proponer, yo creo que es un espacio de bastante, de bastante libertad ¿no? para probar cosas y, y en la medida de lo posible pues, lo facilitamos, pero, pero en ese sentido no sé si se diferencia mucho de, de otras organizaciones. Sí, bueno, yo creo que o sea, el 15M es eh, un proceso muy, muy grande y complejo, ¿no? donde hay, hay inciden muchísimas ¿no? eh, iniciativas, eh, corrientes que ya estaban sucediendo antes. Eh, pero bueno, lo cierto es que sí que muchas de las personas que participaban en las actividades de Media Lab eh, participaron. ¿no? en el 15M y, y gente que, que se activó de alguna manera en el 15M, eh, luego acabó llegando a Media Lab también. ¿no? Entonces hay, hay, una, hay una relación grande. ¿no? Es, el 15M se puede leer de muchas maneras. ¿no? Eh, a mí me gusta eh, la idea de que eh, de repente justo eh, vemos mucha gente la posibilidad de que tenemos capacidad para autoorganizarnos y poder generar recursos eh, redes de colaboración redes de apoyo que nos permitan mejorar mucho eh, la vida en común y también afectar a cómo son las, las instituciones ¿no? eh, entonces en ese sentido eh, pues digamos que forma parte de, pues, de un, yo creo que forma parte de un ecosistema claro de, también claro, una iniciativa eh, pública, ¿no? con todas sus, sus limitaciones, pero en las que hay muchas. ¿no? Eh, hay, una, hay una parte del de 15M que tiene que ver con, con eh, pensar los derechos en la red, ¿no? eh, que me llevaba mucho tiempo generando eh, debates y discusión sobre nuevas formas de, de, de gestión de los derechos, de licenciar los, los proyectos, y que fue una de las, digamos, de los detonantes o de, ¿no? de las corrientes ahí que, te, que, que yo creo que permitieron que el 15M se desarrollara, ¿no? Es una parte. Otra tendría que ver con, las, con los centros sociales autoorganizados, ¿no? El Patio Maravilla, sobre todo Tabacalera. Con Tabacalera hubo mucha relación en el origen de, de, de Tabacalera, también como experimento de... Eh, Proyecto público, vamos, infraestructura pública, pero que es cedida para que eh, la gente pudiera hacer ahí, ¿no? organizarse y construir su propio centro social. Iniciativas que ya llevaban mucho tiempo, pues no sé, aplicando estos modelos ¿no? de la cultura libre como traficantes de sueños, eh, que para mí es un ejemplo claro, ¿no? de, de, supongo que estará dentro del estudio porque no sé, porque es una combinación de, de muchas cosas, ¿no? no solo una editorial, es un, es un grupo de militante pero también de investigación. Bueno, un ejemplo claro de cómo eh, trabajar la relación entre eh, conocimiento y, y política, ¿no? o, o convivencia. Y, y yo creo que esas, antes eh, me habría gustado añadir esto, ¿no? que, que justo es lo que estamos intentando nosotros. ¿no? Eh, eh, pensar otras maneras de eh, trabajar la relación entre producción de conocimiento y de experiencia y producción de comunidad, ¿no? Y que eso es algo también que las instituciones que hemos heredado tendrían a separar, ¿no? Yo creo que ese es, eso. por un lado, uno de los problemas, pero también una de las virtudes, ¿no? Por eso es un laboratorio, eh, eh, o sea, se hace el experimento, se, da, se propicia que eso suceda y, y la sostenibilidad eh, pues va a depender de, de que, que ese grupo quiera o que otra, otra gente quiera retomar el proyecto. Va a depender también de la capacidad que tengamos eh, desde Media Lab o ¿no? desde el Laboratorio Ciudadano para impulsar, ¿no? ese, facilitar eh, conexiones con otros, con otros espacios que le puedan dar continuidad y que este proyecto a lo mejor pueda llegar a ser sostenible en el tiempo. Pero bueno, por experiencia yo diría que, que en general la clave, o sea, la, digamos que la, el, el potencial está más en, la, en experimentar eh, en comunidad, en las relaciones que se establecen y proyectos que luego surgen que van más allá del laboratorio que eh, pensar que a partir de ese experimento vamos a conseguir ya eh, un objetivo final que pueda ser, pues, por ejemplo, montar una empresa que sea sostenible. ¿no? Eh, y yo creo que digamos, esa es la, una de las, de las eh, eh, principales debilidades del proyecto, porque mucha gente dice, bueno, pero luego, ¿qué pasa con los prototipos? No? Y que, y hay muchos que tienen incidencia ahí, podríamos poner ejemplos, pero... Eh, pero nosotros insistimos en que sea un lugar de experimentación, o sea, que ya veremos, ¿no? o sea, que no, no asegurar un impacto eh, que vaya más allá del laboratorio, sino intentar construirlo y que también reconocer que eso es un proceso muy lento. Y esto yo creo que es a diferencia de otras políticas públicas, sobre todo a partir de la crisis, que estaban orientadas a... A, al emprendimiento, a que se generan empresas, a detectar al emprendedor y que eh, creo que los, los resultados que han obtenido en términos de empresas sostenibles con impacto pues son muy limitados y muchas veces eh, estos proyectos se defienden como espacios de aprendizaje que la gente tiene que aprender también a, a, a, a fra al fracaso, etcétera, etcétera. Entonces, si eso son lo, o, o, o, o, o también las relaciones, te, eh, eh, relaciones nuevas que se establecen, ¿no? nuevas comunidades, o sea, si esas son las virtudes de las políticas de emprendimiento, creo que el marco para eso, ¿no? para generar nuevas comunidades, eh, aprendizaje, experimentación y un lugar para el fracaso, es mucho más, más potente eh, los laboratorios ciudadanos, donde directamente reconocemos que, la, que aprender del error es el, el objetivo, no, no que eh, haya, hay que hay que poner todos los recursos en el emprendedor porque va a construir una empresa sostenible y eso va a generar empleo, ¿No? que es, como, es, es una manera muy lineal eh, de abordar problemas que son realmente complejos, entonces preferimos eh, no prometer eh, impacto con indicadores de que esto va a ser eh, un éxito y paradójicamente pensamos que esa es una de las claves para que luego efectivamente pueda llegarse a producir algo de innovación o algo con, con impacto. Entonces, más que poner el acento en la, en la innovación, ¿no? en, en la capacidad de transformar, eh, ponemos el acento en la, en la experimentación. ¿no? Y entonces eso yo creo que genera un espacio de mucha más eh, comodidad para los participantes, eh, que no se sienten, creo, presionados. Luego hay, Estoy hablando un poco en astratología, claro, que las personas se sienten presionadas porque están en un espacio público de visibilidad y quieren digamos, ofrecer lo mejor. Pero intentamos desde, desde el marco institucional que no, que no la haya. O sea, los proyectos, sobre todo, tienen que eh, eh, ser abiertos, o sea, que en su diseño estén abiertos a que haya eh, conexión entre distintos mundos. ¿no? Eso para nosotros es importante. ¿no? Eh, que no, o sea, si, si son proyectos que se inscriben muy claramente en un ámbito concreto, disciplinar, ¿no? de conocimiento, pues ya hay muchas instituciones eh, que responden ¿no? a esa lógica. Eh, disciplinar. ¿no? Bueno, ahí siempre nosotros decimos que lo que supuestamente es abierto o se presenta como abierto no quiere decir que sea efectivamente accesible a cualquiera. ¿no? y hay un montón de, de barreras de todo tipo, ¿no? físicas simbólicas, que hacen que haya personas que ni siquiera se sientan eh, apeladas ¿no? con, con, con esta eh, enunciación ¿no? eh, y que no se sienten invitadas a entrar a un lugar como este. Entonces eh, ahí es donde es necesario eh, lo que llamamos mediación, ¿no? y que tiene que ser activa ¿no? precisamente para intentar eliminar esas barreras y que efectivamente cualquiera se pueda sentir invitado y que quiera, quiera participar y eso es un proceso eh, que es larguísimo o sea nunca yo creo que nunca se va a dar o sea, esa, esa idea nunca se va a cumplir en ninguna institución ¿no? que cualquiera realmente es más bien como un, un horizonte un objetivo al que al que, al que debemos tender, pero vamos, es una ficción exactamente igual que, que la supuesta universalidad de los servicios públicos, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo único que intentamos re, eh, recono primero reconocer esa limitación y poner eh, mecanismos para salvar ese, ese problema. La, la mediación sería pues, todo, todo lo que tiene que ver con, con generar eh, contextos de hospitalidad, de escucha, de traducción, ¿no? de conexión, eh, cuál es el lenguaje apropiado para que poder comunicarnos con, con, con determinadas personas, etc. Entonces eso es un proceso también de aprendizaje muy grande. Pero creo que es importante reconocer, o sea, primero, reconocer que ahí hay, hay, hay un problema intentar poner los mecanismos para salvarlo. El primero es el de, eh, el de la cohesión social, el de los modelos de, de institución eh, en los que las personas son parte y pueden, pueden contribuir, ¿no? y pueden, o sea, ¿cómo, cómo las instituciones pueden incorporar el valor eh, de los usuarios, de los ciudadanos. Eh, creo que es también identificado, vamos, no solo a las instituciones públicas, Cualquier organización en estos momentos está pensando su relación entre dentro y afuera, cómo se generan ahí espacios intermedios que son esenciales. ¿no? Eh, y luego, pues, no sé, los retos. Claro, ahí también lo, lo presentaría con bastante cuidado: ¿no? los retos, yo que sé, como el cambio climático, el desempleo, la pobreza. Eh, en este caso a veces los, los introducimos ¿no? como eh, contenido de los talleres, ¿no? vamos a pensar en pues, no sé, los derechos humanos, o pensar la desigualdad, o pensar eh, ahora vamos a trabajar el tema de la movilidad. ¿no? Y ahí también con cuidado, ¿no? como problemas que mm, no tanto que los vayamos a resolver, sino como lugares en los que hay que estar ¿no? eh, y, y también porque son espacios si los habitas pues son, son de creatividad ¿no? eh, entonces eh, eh, a eso nos referimos yo creo pero ahí me gustaría añadir también que hay, o sea, hay asuntos que tratamos o que queremos abordar eh, de, que no son, o sea, que no pretenden resolver eh, problemas reales o asuntos concretos, sino también generar preguntas, ¿no? Que eso ah. también, yo creo que ese es el, el potencial que tiene el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, pues que sea, trabajar la, la ficción, eh, el diseño crítico, eh, todo eso que a veces, ¿no? Como laboratorio ciudadano, a veces quizá eh, nos hemos separado de esa parte más que podríamos llegar al arte, ¿no? Eh, y que creo que es un problema, ¿no? o sea, eh, en realidad eh, la manera en que describimos el, el laboratorio ciudadano como espacio de experimentación, pues eso es, yo creo que eso es lo que ofrece la cultura, ¿no? como un, un ámbito que nos ayuda a aprender a vivir juntos, ¿no? en el sentido antropológico, ¿no? de, pues yo que sé, de los, las herramientas que hemos inventado, todo lo hemos hecho, el lenguaje, para ver cómo nos coordinamos, cómo, cómo aprendemos a vivir juntos. Pero también en el sentido más de la cultura, como de determinados bienes culturales, ¿no? de, como del sector cultural, que también es ¿no? la ficción, el espacio ese que vemos una película y eso es lo que nos ayuda luego a, a, no sé, a recrear luego nuestra vida personal o lo que sea. Nosotros pensamos que el sistema educativo y las instituciones educativas, las, los, las escuelas, las, las universidades, podrían incorporar laboratorios ciudadanos ¿no? como manera de conectar con el afuera. ¿no? Eh, aprender haciendo, aprender con, con otros que no son los tus eh, iguales, ¿no? porque en el aula normalmente estamos con los que son de la misma edad, etc. ¿no? Entonces, digamos, no... no, no eh, cambiar un modelo por otro, pero sí que ampliarlo, complementarlo, ¿no? Y, y que haya una parte, digamos, del aprendizaje que se dé, pues eso, de manera inter, intergeneracional, con otras disciplinas, en proyectos que tienen que ver con, con el contexto más cercano, con el barrio. Y eh, ese yo creo que es el principal aporte, ¿no? El poder experimentar ese modelo. Hay en algunas universidades que, que se ha aprobado en la Universidad de Salamanca y, y montaron un, un Media Lab ¿no? en lausal eh, de hace años, eh, pero también ahora, por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, eh, con todo el proyecto de Open Labs, el taller de Ciudades que Aprenden, están también jugando cómo introducir la metodología de los laboratorios ciudadanos en el propio sistema educativo. ¿no? Eh, a ver, hay muchas tradiciones ¿no? que eh, precedentes ¿no? a, a pues, no sé, proyectos como de aprendizaje servicio eh, hay, hay muchas ¿no? de, de trabajo en la comunidad no por prácticas en fin que no quiere decir que no, no hubiera nada pero yo creo que eh, contar con un, con un lugar y con una interfaz como este que realmente facilita la conexión entre entre entre mundos distintos eh, pues creo que tiene un gran potencial la conexión con el ámbito educativo casi es el más el primero que hay, ¿no? hay, hay otros, pero para mí es el, el más claro, ¿no? el, Porque en el fondo, eh, o sea, crear espacios de experimentación y de juego es crear espacios de aprendizaje. ¿no? Yo creo que preferimos usar la palabra aprendizaje que educación, ¿no? porque en educación parece que se presupone más como que hay un educador o hay un, alguien que transmite. ¿no? Y, y, y aquí el aprendizaje se da haciendo, se da haciendo proyectos. Da el hecho de aprender juntos, eh, perdón, de hacer algo juntos implica aprender a hacer algo juntos. ¿no? Esas dos. Y, ese es el principal aprendizaje, yo creo, el de aprender a hacer algo juntos, aprender a, a, a cooperar. ¿no? Que eso es algo que no se suele practicar mucho dentro del, del sistema educativo formal, ¿no? en, el que, en el que hay más, como se pasa todo más en un aprendizaje individual. ¿no? Y bueno, ¿cuál ser, ¿cuáles serían esos aprendizajes en la cooperación? Pues que tienen que ver más con la empatía, con saber... Eh, aprender a escuchar, a poder, aprender a, a enunciar tus aportaciones, aprender a criticar, aprender a recibir críticas, eh, a que rechacen tu propuesta en un proyecto colectivo, aprender a que la integren, aprender a acreditar, ¿no? a reconocer cuáles son las, ap las aportaciones de unos y de otros. Hay otro reto, lo digo como reto porque yo creo que no lo hemos logrado del todo y que eso es bueno, pues en general ¿no? el, el, el de la documentación. ¿no? ¿Cómo, cómo cómo hacemos que los aprendizajes sean compartidos, ¿no? que eso ayuda a que las, las redes de cooperación vayan más allá de, del equipo de trabajo que está eh, haciendo ese prototipo, ¿no? sino que, que de repente eso es lo que eh, genera conexiones con, con una fuera que no sabemos cuál va a ser a través de la red y que de repente alguien contacta, no sé, de Medellín y resulta que le interesa ese proyecto y, y gracias a eso pues el proyecto de aquí se reactiva, en fin. Entonces, eh, esa parte de la documentación, pues creo que, bueno, hay proyectos que lo hacen muy bien y eso, pero que no es una práctica. Ahí hay algo, ahí hay, unas, hay unos aprendizajes que, que a lo mejor sí que estaría muy bien que se sistematizaran, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la universidad o como un, un, un hábito, una práctica, que eso nos aprendemos, yo que sé, en un taller aquí de prototipado rápido, ¿no? Y, Creo que eso sí, es algo que no suele estar tampoco en, las, en los programas educativos. Y sin embargo sí que veo, esto lo estoy pensando ahora, que podría ser como, un buen, como una buena asignatura troncal ¿no? para todos, que es en realidad de, es una herramienta básica para luego aprender a aprender. ¿no? Bueno, la idea es de llevar una, una propuesta, una idea a la práctica, ¿no? construirla. ¿no? no quedarse solo en diseñar en qué vamos a hacer, sino empezar a construirlo. ¿no? Es el primer, la primera fase de, de construcción de un proyecto en el que no tiene por qué funcionar todas las partes. Es la más experimental, la que permite que también haya más, más aportaciones ¿no? y cambios. ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con, con prototipar. Bueno, cultura libre pues es, un, es un concepto que viene pues, de, del ámbito sobre todo anglosajón, ¿no? a partir de la, del uso de licencias libres, ¿no? licencias libres que venían del, del ámbito del software libre aplicado a, a bienes culturales, sobre todo con las licencias Creative Commons, yo creo que lo acuñó Lorenz Lessig ¿no? el, el concepto. Y, y bueno, pues aparte digamos, de, ese, de esa digamos, definición técnica ¿eh? ¿no? por el uso cultural libre, es aquella que usa pues, licencias libres, que da una serie de permisos a, a los usuarios para poder transformarlos, reutilizarlos, difundirlos, etc. Eh, yo creo que eh, o sea, también es un cambio de, de enfoque eh, de cómo abordar el la cuestión de lo cultural, ¿no? de, la, de los bienes culturales. Podríamos decir que toda la cultura es libre, y siempre lo ha sido, ¿no? y que no es una cuestión reciente. ¿no? Y que bueno, pues las limitaciones eh, que han tenido cierto sentido ¿no? eh, eh, pues a partir de la, de la invención de la, impen, de la imprenta y, y formas que supuestamente incentivaban la creación pueden llegar a desincentivarla. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que si ponemos el acento en, en la libertad también eh, que tienen todas las personas en la recepción y en recrear internamente, digamos, cualquier eh, bien cultural o la lectura que se haga de, de, de cualquier eh, proyecto cultural, de cualquier obra, pues eso, la cultura siempre será libre, ¿no? Las conversaciones, las, las, las parodias, todo eso, los chistes, ¿no? Que no, ni siquiera sabes quién es el, el autor, siempre han circulado de manera de manera libre. Entonces, eh, en realidad, lo que tenemos que darnos cuenta es que la parte esa privativa es una, una parte muy pequeña, que es, que es muy importante porque muchas veces son digamos, los, los, los bienes culturales que tienen más difusión, que tienen más presencia, que son las que condicionan digamos, la, la vida de todos. Pero bueno yo creo que permite también hacer una, una lectura crítica a esas llamadas industrias creativas. ¿no? Eh, pero también es cierto eh, que, que las formas de sostenibilidad para las personas que tradicionalmente se han dedicado a la, a la cultura, ¿no? escribiendo componiendo canciones, eh, pues no son, no son evidentes en el, en el ámbito de lo libre, no, no son evidentes, ¿no? entonces eh, eso es algo también que hay que pensar ¿no? eh, que no, y que no se va a resolver solo. lo pues, común, eh, los bienes comunales, o lo común, eh, hace referencia a formas de organización eh, que se han dado siempre, ¿no? eh, formas de organización de un grupo, de una comunidad, en torno a un recurso, eh, y, y cómo han sido capaces de, eso, de diseñar normas que hicieran sostenible pues, ese recurso, ¿no? un bosque, un pasto, eh, un acuífero, eh, pero también la propia comunidad. ¿no? y ahí es donde creo que se da una relación muy interesante entre, eh, entre el conocimiento eh, que hay que desarrollar para que ese recurso sea sostenible en el tiempo y también la convivencia, ¿no? para que sea la propia comunidad y también encima se añade una capa que es la, de, la, la económica ¿no? la, de, la de la supervivencia ¿no? entonces yo creo que ahí es donde hay una pues yo creo en estos momentos la mayor fuente de inspiración para repensar las instituciones públicas y también las formas de economía de mercado. ¿no? Yo creo que la, el, el... Bueno, otra vez, ¿no? Hemos heredado un, un sistema institucional, de utilización del, del conocimiento, de la experiencia, eh, basado, podríamos decir, en la metáfora del árbol, ¿no? donde eh, cada, digamos, cada cosa tiene su, su lugar. ¿no? Eh, esa metáfora del árbol la encontramos, por ejemplo, en una universidad, ¿no? eh, la encontramos también en, en las formas de organizar el gobierno de una, un ayuntamiento, de un Estado, y en la práctica observamos que eh, para que dos departamentos que están en lugares distintos colaboren, eh, es realmente difícil, ¿no? Para que eh, alguien de un área de gobierno, de una dirección general, pueda hacer algo que se salga de su ámbito competencial, eh, es realmente complicado, ¿no? O sea, es una fuente de problemas, ¿no? Salirse de tu propio, de tu propio, de tu propio campo eh, es un problema. Entonces, es ahí donde aparece la idea de transversalidad, de cómo diseñamos herramientas que faciliten eh, la cooperación entre, entre, entre mundos distintos y que realmente es, es algo que, que yo creo que se hace necesario para abordar problemas tan complejos como decíamos antes, el cambio climático, las migraciones, la pobreza, no se puede hacer solo a través de, como de suma de políticas eh, poco coordinadas. ¿no? Y, y entonces creo que eh, ese modelo de... Eh, hiperespecializado, ha dado frutos, ¿no? pero eh, ahora tenemos que trabajar la forma en la que todos esos conocimientos, no quiere decir que todo el mundo tenga que saber de todo, sino cómo ensamblarlos. ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que las, los laboratorios ciudadanos pueden ofrecer un, un espacio de, de conexión en ese sentido. Ese sería uno y luego también transversalidad en el sentido de, de lo que está fuera de la organización y dentro. ¿no? ¿no? La, la incorporación, lo que decíamos antes de los usuarios. Bueno, yo espero que hayamos aprendido eh, no sé, prácticas de mediación, ¿no? de escucha y de, eso, de conexión, de traducción, de hospitalidad, pero eso es lo, en definitiva lo que tratamos que defina mediación. Me gustaría mencionar todo el movimiento de hacker de los hard labs del software libre, eh, que, ta que tan importante han sido para el desarrollo de, de Internet y que luego también experimentaron pues, espacios de laboratorio, de experimentación con tecnologías abiertas, en formas de organización totalmente abierta de, de encuentros, festivales como son los hack meetings, ¿no? en los que cualquier persona puede proponer un, algo para la programación o, no hay un programa definido desde arriba por alguien, sino que se hace de manera auto -organizada. Entonces, ahí hay una fuente de inspiración clara, eh, también por los modelos de, de documentación, de cómo gestionar las comunidades online, cómo intentar trasladar eso a, al espacio presencial, la idea del prototipado rápido, todo eso que luego también ha continuado pues, con la, la, la cultura maker, ¿no? de, de la cultura del hacer. Eh, luego también, pues yo que sé, desde la, del, en el ámbito educativo, eh, desde teorías que tienen más de 100 años, ¿no? del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en, co en comunidad, ¿no? teorías constructivistas, eh, pues yo creo que ahora tenemos la oportunidad de muchas de esas eh, teorías llevarlas a la práctica, ¿no? eh, eh, gracias también a las, a las herramientas digitales. Eh, también, Ahora que digo esto, me gustaría recordar también la visión crítica que ofrece la cultura hacker de, de, lo, de, las, de las tecnologías, ¿no? eh, que yo creo que eso también es clave, no, no caer en el solucionismo tecnológico. Eh, luego en espacios también de autoorganizados, de centros sociales, eh, yo creo que también han sido una fuente de inspiración los espacios más de, de artistas, de, de colectivos, eh, que es, pues, que, han, que han funcionado en, en Madrid, yo creo que también hay, hay mucha relación con eso. Eh, luego en el ámbito pues, hemos aprendido mucho pues, de gente como, eh, pues, no sé, del Foro de Vida Independiente, cuando hemos trabajado sobre temas de diversidad funcional. Eh, luego también el proyecto pues, se hace gracias a posible gracias a mucha gente, ¿no? académicos, que han dedicado mucho tiempo a, también a contribuir a, a lo que sucede en Media Lab, a pensarlo, eh, desde un espacio más desde la investigación, estoy pensando en gente pues, no sé, como Alberto Corcin o Antonio de la Fuente, en, desde el CSIC y bueno, más gente ¿no? que, que, han, que han aportado ¿no? y, y también han conectado con otras eh, genealogías, tradiciones de pues no sé, por ejemplo, la, los salones en, en, en ciencia, ¿no? los salones literarios, eh, pensar también en, en, en precedentes ¿no? que hemos ido descubriendo después y que nos han ayudado a aprender, ¿no? pues por ejemplo, momentos en los que de repente aparece una institución que antes no existía ¿no? y que de repente luego se populariza y parece, parece que siempre ha habido, pero no es, no es así, ¿no? por ejemplo, eh, la aparición de los cafés en el, en el siglo XVII, yo creo que es algo que está muy bien estudiarlo, ¿no? como... Eh, como espacios de, de discusión ¿no? de, se llamaban en, en Oxford se llamaban las universidades del Penique ¿no? donde cualquiera podía hablar donde, se, donde las jerarquías eh, quedaban eh, diluidas eh, pero también, no sé, la aparición de las bibliotecas públicas de las redes de bibliotecas públicas eh, de los parques públicos también ¿no? en, en, como reacción a, a la ciudad industrial y la necesidad de, de generar espacios donde encontrarse, donde poder respirar, eh, y que a veces, o sea, una de las cosas que a mí me, me parece interesante es que son decisiones también que se dan de arriba abajo, que no todo tiene por qué suceder eh, de abajo arriba, sino que alguien que dice entonces pues, todas las ciudades ya tendrían que contar pues, con una biblioteca pública, con un parque, con, con escuelas públicas, etc. Entonces, eh, también ahora mencionando más de abajo arriba, pues todos los, no sé, el movimiento obrero y la aparición de los Ateneos, de las redes de apoyo mutuo, yo creo que ahí todo en, en toda esa parte, ¿no? El anarquismo libertario, creo que ahí hay una fuente de, de inspiración enorme y luego to toda la gente que está estudiando el tema del procomún, ¿no? desde Lino Rostrunk eh, y toda la gente también del de, Berman Center, están también pensando más ahí en, en la parte digital, pero, eh, bueno, pues cómo aprender esos espacios de autoorganización. Eh, yo creo que claramente la satisfacción de los participantes, o sea, las personas que, que han participado en, en, en proyectos, usuarios, como colaboradores o como promotores del proyecto, creo que valoran muy positivamente Media Lab. Siempre decimos que Media Lab es su comunidad ¿no? o sea que no es, no es otra cosa que la, precisamente la comunidad de, de personas que activamente participan ¿no? en los proyectos y eso es lo que lo sostiene ¿no? y, y ahí por ejemplo en su momento, en el 2014 creo que fue cuando eh, se anunció que telefónica iba a ocupar el espacio, fue eh, pues claramente la, la comunidad quien reaccionó ¿no? y en pocos días el proyecto no, no sigue adelante, ¿no? entonces eh, eso es yo creo lo que, lo que nos mueve a nosotros, ¿no? Porque vemos que tiene una incidencia y que tiene, que tiene utilidad para, para mucha gente ¿no? y un potencial grande. Formar parte de una red más amplia, Ya yo creo que estamos ahora en una fase que no es tanto en la de prototipar un laboratorio ciudadano, lo que ocurre aquí, que todavía le queda, eh, pero eh, pensar más en, como en lo que pasa alrededor, ¿no? en el ecosistema, ¿no? eh, claro, eso tiene que ver también con no solo con eh, el diseño institucional, sino más casi con, con proyectos de ciudad o de política pública y estamos promoviendo pues, no sé, la creación de una red de laboratorios ciudadanos de, en los distritos ¿no? y contribuir a muchas de las instituciones que ya existen. O sea, no se trata de construir nada nuevo, sino en, las, en la red de bibliotecas, en la red de centros culturales, los centros de Madrid Salud, en los colegios, la posibilidad de que haya laboratorios ciudadanos. Entonces, que en, en cada barrio hubiera uno o varios ¿no? eh, lugares donde poder hacer proyectos creo que puede tener un, un efecto realmente transforma, transformador, ¿no? desde un punto de vista cultural, ¿no? eh, de que, digamos, que en nuestras vidas dejemos espacio para eh, aprender, colaborar con otros y que eso lo valoremos, ¿no? que ese tipo de prácticas sea algo que valoremos, ¿no? eso es a lo que me refiero con un, con un cambio cultural que yo creo que ya se está dando eh, por ahora, en, yo creo que en un contexto quizá minoritario pero creciente. ¿no? Eh, y que bueno, puede cambiar en la medida también que se cambien. O sea, yo creo que el cambiar los diseños eh, de, de los modelos institucionales pues puede propiciar eso.